Yo soy Alicia y soy habitante de una ecualdea, eh, yo quiero vivir en la ecualdea para tener un lugar para vivir, para trabajar y sobre todo para relacionarme con los demás y que desde mi experiencia la pueda compartir para cambiar el mundo, porque yo lo que quiero en el fondo es cambiar el mundo, entonces quiero que mi ecualdea tenga alma, para mí eso es muy importante. Eh, bueno, soy Ignacio Rodríguez Amor, soy el, eh, un empresario que, que vende ser, servicios comunes eh, a, lo, a los pueblos. Eh, nosotros como empresa lo que, lo que ofertamos son servicios comunes en base a los principios de esta novedad y con el fin de generar espacios eh, eh, a favor del procomún, para generar ciudadanía digamos, de calidad, aunque haya poca población, que esa población eh, tenga suficientes relaciones o interrelaciones como para que se sienta eh, nutrida de comunidad y no, lejana, y no lejana a sus congéneres, como puede ver. Bueno. Eh, yo, Roberto Gómez, como cura del pueblo, eh, me gustaría poner en valor eh, todo el patrimonio existente de nuestra comunidad, eh, restaurando, rehabilitándolo y declarando, haciendo un análisis y unos estudios para declararlo como bien de interés cultural, eh, revitalizando el pueblo y atrayendo nuevos habitantes y feligreses. ...a mi comunidad... del pueblo quiero animar a todos los jóvenes... ...a que vengan al municipio... ...hay muchas posibilidades... ...hay muchos terrenos... ...hay casas vacías... ...hay posibilidad de turismo... ...de, de tener animales, tener huertas... ...ahora con, los, con las telecomunicaciones... ...ya nadie se siente aislado... ...o sea que es una oportunidad... ...para hacer una vida de más calidad... Me llamo Marina Martínez Blanco y soy la turista del pueblo. Yo busco un descanso pero con un cambio de actividad eh, de mi vida rutinaria. Entonces, Por un lado, un descanso físico que es que eh, quiero interactuar con el campo, eh, cambio de manutención por trabajo agrícola moderado y eh, con todo el tema de para ayudar al pro, productor del, del pueblo me parece interesante y de ahí sacar temas eh, ecológicos. Por otro lado, un descanso mental creo que en la relación con la gente, por lo tanto eh, apoyo una rehabilitación del pueblo y como base del proyecto fundamental el, el hito social, el cambio de sociedad dentro, dentro del pueblo. Hola, soy Luis, soy productor y bueno, eh, como productor creo que es imprescindible que lleguemos a un consenso en, consenso en el que nuestra nuestra línea de economía sea realmente eh, prevalezca, o sea bien sea que termine diversificándose o no, pero que haya la posibilidad de una continuidad para adquirir recursos y hacer realmente una, una comunidad sostenible basada en la integración, en la interactividad con los demás eh, vecinos del pueblo eso es lo que es básico para nosotros Hola soy John, soy el alcalde municipal del pueblo y a mí me gustaría generar una normativa en el pueblo ...que tenga diversos fines. En primer lugar, rehabilitación de lo existente del pueblo... ...que permita, eh, por un lado, de unas nuevas tipologías sociales... ...adaptadas a nuevas formas de vivir y necesidades del siglo XXI... ...además de no alienizar a los, existentes, a los habitantes existentes... ...una reducción del gasto energético, por otro lado, de un 80-85%... ...y un posterior, preparar un posterior crecimiento sostenible del, del pueblo. Pues yo soy Paula Martínez y mi empresa de telecomunicaciones quiere invertir en este pueblo eh, como un nuevo modelo social sostenible que ofrezca eh, calidad de vida. Eh, para ello pone a disposición eh, del pueblo toda la tecnología necesaria y ofrece eh, un espacio virtual común de todos los habitantes donde se pueda gestionar la vida en comunidad. Eh, la condición es que este mo nuevo modelo se pueda publicitar para crear un precedente y mediante y esta publicidad sería mediante un turismo participativo en el que se crease interacción entre los habitantes del pueblo y, y los nuevos equipos. Soy Antonio Sánchez, constructor interesado en negocios de construcción de comunidades sostenibles y considero que uno de los primeros pasos para que se pudiera eh, producir esto sería habilitar primeramente unas zonas nuevas urbanizables, que atrajeran a nuevos personajes eh, a esa comunidad, que hicieran levantar el pueblo y que a su vez eh, hicieran reflexionar a los propietarios de las viviendas del núcleo urbano que están abandonadas y que no han pensado en ellas durante varios años, volver a esa comunidad vista el aumento de la prosperidad del pueblo. Lo veo como única vía posible. Bueno, pues eh, yo soy Oscar, eh, responsable de, de una empresa promotora, estudiando una inversión en una comunidad sostenible. Eh, hemos decidido que hay posibilidad de negocio para una comunidad sostenible, eh, pues desde la población urbana hay demanda de mayores espacios, paisajes, eh, un diseño moderno, eh, siempre y cuando la comunidad se encuentre en un radio de una hora a, a co en coche desde el centro de la metrópoli. Hola, me llamo Chano, soy el dueño del bar del pueblo y me gustaría que eh, en esta comunidad eh, sostenible eh, vinieran gente de todo tipo que enriqueciera la, la cultura del pueblo eh, enriqueciera la vida social y, y pública del pueblo y eso me beneficiaría, me, me beneficiaría a mí y a todos mis vecinos Perfecto, ¿y, y qué prefieres? ¿Crecimiento en el pueblo o fuera? sería primero eh, crecimiento en el pueblo para mejorar y, ...y enriquecer nuestra vida, la que ya tenemos, mejorarla... ...y luego si, si así fuera, pues eh, que, que creciera el pueblo para bien. Eh, pues hola, soy Javier, soy el consejero de la Comunidad de Madrid... ...y yo en cuanto a los espacios públicos lo que tengo que decir es que... Eh, ...debemos fomentar que los espacios públicos sean un foco de... ...de actividad económica y social. Pues el pueblo en torno a la plaza y de la plaza a otra plaza y de la plaza al conjunto del territorio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia y soy una ciudadana de la comunidad sostenible y yo abogo por una sociedad eh, una sociedad lo más autosuficiente posible donde donde los espacios cotidianos pasen a ser eh, colectivos con el fin de que haya un intercambio sociocultural eh, donde el turismo eh, sea partícipe de la producción de de, de la comunidad, por lo tanto sería una, un turismo eh, productivo, eh, donde la calle sea el sumón del sumón, sería la maravilla de la vida, entonces por eso hacemos hincapié en la calle, porque es un espacio público por excelencia, entonces todas las actividades, todos los, los espacios eh, colectivos comunitarios estarían pues, a pie de calle, ¿no? digamos, a tener una escala humana digamos, horizontal, que eso no quiere decir que luego hay edificios en altura. Eh, luego también la producción de energía, que sea para que sea una comunidad lo más autosuficiente posible, pues genera energía a través de eh, maquinarias, de, de lavado, de lavanderías comunes y tal, a través de en, en, en las aguas del río, si hubiese, eh, placas solares, eólicas, tal. Por ahí va la cosa. Y luego, bueno, pues, ¿qué más? Ya está. Hola, yo me llamo Ana y tengo la posibilidad de hacer un teletrabajo, pero yo creo que sea mucho mejor irme directamente al pueblo y no sé, quedarme con muchísimos abuelos. Y aprender trabajando en la huerta y ver como persona mayor que se cree que todo lo que hace es súper normal, para mí es algo que es súper nuevo y que me da mucho más para aprender. ¿Y cómo te Entonces, imaginas...? La comunicación sería como el elemento base para crear una comunidad nueva donde la, el momento artesanal, el momento de la creación donde para ellos es súper normal, para mí sería el boom, lo que sería la llave para una nueva forma de comunicación y de trabajo. Y no teletrabajo, trabajo de verdad.